Bueno, creo que por fin vamos a tener tranquilidad ahora. Con el murciélago en la cárcel, todo terminó. No, no todo. Te olvidas de la maldición de los dioses. También eso se acabó. No, a mi padre le costó la vida el profanar una tumba azteca y según la maldición, primero morirá, morirá el padre y después yo su hija, que fue la culpable. Por favor, Flor, ¿quieres olvidarlo? Mientras la momia tenga el pectoral el brazalete bajo su custodia, no volverá a la vida. Escucha, una vez que hayas dejado el luto, nos casaremos y yo te haré olvidar todo con mi cariño. Mientras tanto, quédate aquí con nosotros. Mi hija y yo te necesitamos. Qué bueno eres.